como almohadillado de zonas de riesgo o protección de, de zonas eh, de protuberancias óseas o eh, los productos que utilizamos para homogeneizar los perímetros eh, con el fin de pues, bueno, conseguir una compresión terapéutica, una, una, un gradiente de presión mucho más adecuado. Eh, nunca nos habíamos preocupado de saber cuál era la composición de las, de, las vendas que tenemos, de las vendas de algodón que tenemos en nuestro entorno y creo que es importante que lo, que lo hagamos. mirad eh, Todas las casas comerciales que se dedican a la compresión eh, van a tener, o todas las casas comerciales que fabrican vendas, tienen también productos de, de, de almohadillado de algodón. Las Normalmente la composición de estos productos, lo que pensamos que están hechos es de un 100% de algodón, pero no es así, suele tener porcentajes de, otros, de otras composiciones. Normalmente tienen un porcentaje de algodón y un porcentaje de viscosa, o podemos encontrar que tienen otras, otras composiciones, como puede ser poliéster o puede ser incluso la guata. Pues bueno, es importante que conozcamos esas características. ¿Por qué? Pues bueno... Este producto, por ejemplo, al estirarlo, ¿veis? Se puede llegar incluso a romper, ¿vale? Disminuye su tamaño y se deforma, ¿vale? Se deforma. Pues bueno, eh, la calidad del producto nos la va a ir dando determinadas diferencias. Tenemos este otro, que veis que tiene mayor resistencia al estiramiento, y mayor de resistencia a esa deformación que hemos visto antes, ¿vale? Se deforma algo menos, ¿os dais cuenta? Luego tenemos otros, que fijaros, este por ejemplo, tiene un poquito de elasticidad, poca, ¿vale? Y una gran resistencia a la deformación. Entonces, todo esto es lo que va a dar calidad a los sistemas de vendaje cuando estamos hablando de este tipo de, de productos. Luego nos los vamos a encontrar cuando son de, de algodón, nos los podemos encontrar incluso que, que, que, que su composición es de guata viscosa, poliéster y, una, y un, un tejido de, polia, de, de, de, de, de, de, polamida, de poliamida y de elastina, y, pues bueno, eh, fijaros el nivel de extensibilidad que tiene. Esto significa que este vendaje que está diseñado para la protección, ¿vale? Como almohadillado, también genera presión, ¿vale? De hecho, estas marcas que vemos aquí, lo que nos indica es que si nosotros seguimos las instrucciones del del comercial, de, de, de, o sea, del, del producto eh, de, la sindical, de la ficha técnica que nos dicen cómo tenemos que utilizarlo, si yo este producto tengo que estirarlo hasta que ese circulito, esa R, esté completamente en círculo, me garantiza que con este sistema de vendaje estoy ejerciendo determinada compresión. Pero quiero que recordéis que esto es elástico. ¿Por qué quiero que recordemos esto? Pues mirad, con este tipo de productos que, que hemos estado viendo antes, voy a romperlo para, para hacerlo mejor, con este tipo de producto que hemos estado viendo antes, no pasa nada que yo almohadille una zona dando varias vueltas porque esto no ejerce ningún tipo de presión. Pero si en vez de este producto utilizo como homogeneización de perímetros, utilizo un producto de estas características, Aquí ya estoy cometiendo un error de base porque cada vuelta significa X milímetros de mercurio de presión. Por lo tanto, mucho cuidado de cómo utilizáis los productos porque con estos sistemas no debéis jamás mm, eh, eh, utilizarlos de forma que no esté recomendada por la ficha, por la ficha técnica. Porque pueden llegar a ser eh, iatrogénicos, por lo tanto... Este tipo de productos se tiene que utilizar única y exclusivamente, como dice la ficha técnica. Y mi consejo es, dentro de la compresión, que no utilicemos compresión eh, elástica en términos generales, pero eso os lo explicaré ya en otro vídeo. Si queréis eh, productos de alto nivel de consistencia, pues lo único que hay que hacer es buscarlos y pagarlos. Con este tipo de productos sí que podemos ejercer esa Así que podemos superponer las capas sin generar ningún tipo de, de, de problema al, al paciente. Pues bueno, eh, no solamente tenemos eh, los productos de algodón, sino que tenemos otro tipo de productos cuya composición... Es, es diferente, ¿vale? Aquí tenemos esta venda que es una venda de, de espuma de poro abierto. Lo vamos a encontrar en muchas casas comerciales. Quiero decir, este lo tengo yo suelto de una, de una casa comercial que me, lo, que me lo vendió, ¿vale? Y los podemos encontrar pues, de, de Loman Roussel, en fin, de, de, de Farmaband, de todas las casas comerciales que se dedican a la compresión, tienen más o menos los mismos productos, solo que hay que conocerlos. ¿Cómo son estos productos? Pues mirar, ¿veis? Escuchar. Es como si fuera una goma espuma, ¿vale? Pero que no ejerce, no ejerce presión y está diseñado precisamente para poder proteger la piel sin ejercer ningún tipo de presión. ¿Qué tiene de bueno estos productos? Pues que son reutilizables. Pens acordaros que esto se utiliza encima de los tubulares que hemos utilizado antes. Entonces, pacientes, por ejemplo, como con, eh, que tienen un linfedema, que todos los días es el propio paciente quien se realiza el vendado, es mucho más económico utilizar este tipo de sistemas que son reutilizables que todos estos tipos de productos que, aunque a nivel hospitalario no salen barato. A nivel ambulatorio la verdad es que suelen resultar muy caros y costosos para los pacientes. ¿Veis? Este otro tipo de material tiene algo más de grosor. ¿Veis? Aquí, aquí lo podemos ver. Tienen un grosor un poquito diferente al otro. Dependiendo de las necesidades que tengamos vamos a utilizar un material u otro. Lo, que, lo único que quiero que veáis es eh, lo que hay en el mercado. ¿Vale? Las, las diferencias que, que, que encontramos en el mercado para que seáis capaces de elegir un producto u otro. Aún, hay otros, otros productos que aún ejercen una, una, una protección aún mayor. De hecho, este, este material está hecho de pura goma. Fijaros el grosor que tiene, ¿vale? fijaros la rigidez que tiene y el altísimo nivel de protección que tiene. Este producto, pues bueno, a lo mejor puede darse el caso de que lo necesitemos para utilizarlo en este sentido, pero no suele ser eh, lo habitual. Este producto que tiene este grosor y esta consistencia se suele utilizar estoy aquí, se suele utilizar para hacer una protección más eh, detallada en determinadas, en determinadas circunstancias. Por ejemplo, este producto yo lo he diseñado para una pierna para proteger toda la cresta tibial, vale, proteger con esta, con esta, con este recorte, proteger, eh, dar juego eh, a nivel articular en la, en, en flexura y proteger todos los, los, nervios, vale. Quiero decir esto se diseña en cada, en cada momento, se diseña como nos parezca oportuno. Quiero decir, a lo mejor a este le faltaría un poquito más de diseño para que pudiera colocarse en pie, que sería algo así, ¿vale? Quiero decir, nosotros protegeríamos, ¿veis? Lo ha recortado un poquito más en lateral, tenéis que procurar siempre que los bordes estén completamente eh, redondeados, no tenemos que buscar eh, bordes, eh, bordes lisos, ¿vale? Que estén bordes así un poquito más redondeados, ¿vale? Y este tipo de productos... También a veces los podemos utilizar eh, para realizar compresión extrínseca. Imaginemos que tenemos un maleolo, una, una lesión inframaleolar y que nos interese aplicar algo más de compresión en esa zona. Pues es sencillo, recortamos este trozo y se lo colocamos en plan de, de, de, de, de, de pequeño almohadillado al, al paciente. ¿Vale? Voy, a, voy a recortarlo y así lo, así lo vemos. ¿Vale? Mirad. Nosotros podríamos colocar esto perfectamente así con el fin de que nosotros a la hora de aplicar una compresión estemos ejerciendo un, un aumento de presión en la zona eh, inframaleolar. Lo podríamos colocar también así vale o lo podríamos hacer con vendajes de algodón que en ocasiones suele ser una de las soluciones más idóneas haciendo un, un pequeño almohadillado y colocándolo en la zona donde queramos eh, proteger. Esto ya sabéis que en enfermería somos siempre, eh, eh, estamos inventando cómo solucionar los problemas que nos, que nos surjan. Y luego hay otro producto que quiero que, que conozcáis, que es muy interesante, que se coloca antes de aplicar eh, las vendas. Eh, yo os enseño aquí el de, el de la casa Medi que se llama linfapat, vale linfapat, que son como pequeñas pequeñas placas que están para eh, recortar y hacerlas el diseño que nos parezca oportuno. mirar cómo los diseños son diferentes. Nos los vamos a encontrar de, dist de distintos grosores y de distintos diseños. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto sirve para que lo coloquemos en las zonas donde esté fibrosa. Sobre esto se colocan los vendajes y esto lo que ayuda es hacer como un pequeño, cuando el paciente deambula, a realizar un pequeño drenado linfático. Eh, bueno, pues como, como veis hay cantidad de productos que, que tenemos que tener en consideración antes de realizar un vendaje. En el siguiente vídeo nos dedicaremos ya a conocer un poco más las vendas de, de compresión.